Gracias, amado tema. A Fulvio, y a todo el equipo de mañana. Hemos tenido un programa muy caliente en el sí, día de hoy, muy, muy, con muchas muy, muchas muy intervenciones. Quiero iniciar eh, mi intervención del día de hoy resaltando el bochinche que hay, lo digo así en términos ya, entre el presidente de, de Venezuela, presidente. Eh, sí, sí, dictador, dictador Maduro. Maduro. Dice, dice Israel dictador, que es que no es presidente. No, pero no es dictador. El, no es dictador. Le, le, le bueno. gusta a, a, a Israel le gusta el, más dictador El que ¿verdad? está en la, en la presidencia ahora mismo, que está en el Palacio de Miraflores, Nicolás Maduro, y el presidente del de Salvador, Nayib Bukele. Se han dicho de todo estas dos personas, eh, incluso un tuit que le compartí a los muchachos, lo tiene listo ahí. Miren lo que lo que Nayib Bukele escribe a Nicolás Maduro en una discusión que tenía vía tweet. Dice él: más respeto, Nicolás Maduro. A, usted está hablando de un presidente el, el, electo, electo democráticamente, democráticamente, democráticamente. O sea, a, referencia a, a él diferencia. A suya. Sí, a diferencia suya. Contrario a usted, le dice él, nueve de cada diez personas aprueban mi gobierno. Y en El Salvador, sin estar sobre mar este petróleo. Un rollo de papel higiénico no nos cuesta el salario de un mes. Fue una palma de fuego lo que le escribió ahí Nayib Bukele, el presidente mejor valorado ahora mismo del planeta, eh, al presidente, según los venezolanos, dictador, Nicolás Maduro. Y hay un bochinche entre ellos. En El, el pasado sábado eh, Nayib Bukele fue un poquito más allá, y expulsó de, de El Salvador a los diplomáticos venezolanos. Le dijo, fuera que, de aquí. Que no habían diplomáticos, ¿no hay? Eh, sí, había, había un grupo y él el sábado lo sacó de allá. Okay. Pero además de eso, Nayib Bukele, que bravísimo. Este muchacho no tiene miedo. Eh, y entonces motivó a los demás países que no de, que desconocen a, Mirado, a Nicolás si eso Maduro. que tú admiras tanto en Nayib Bukele es una debilidad. Pudiera un, ser. Un presidente no puede, sí. no puede actuar por, sí. por impulso. Sí, pudiera ser. Un presidente tiene obligatoriamente que pensar... Claro, que eh, más, más diplomáticamente. Sí. Entonces, ¿qué pasa? En el día de ayer, él fue más, más profundo todavía y, e invitó a los países que desconocen el gobierno de Maduro a expulsar a los diplomáticos de Venezuela de, de sus respectivos países. Este pleito está casado entre, entre estos dos presidentes, de, no, un dictador y un presidente, Israel. Dice el venezolano que tenemos acá que un dictador y un presidente. Ahí está. Cambiando de tema, señores, lo que está sucediendo en México o lo que ha sucedido durante muchísimos años en México es penoso. Luego de la que esperábamos no ver algo tan, eh, tan tenebroso como esto, una familia eh, mormona, señores, acribillada a tiro, una masacre en México. Y la verdad es que los gobiernos mexicanos no tienen el control de ese país. Absolutely. Y se demostró, se demostró cuando el presidente eh, López Obrador, AMLO, tuvo que soltar al hijo del Chapo porque lo agarraron en un operativo. Y entonces el tiroteo fue tan grande en Sinaloa que el Estado tuvo la obligación de soltarlo. No le quedó otra alternativa porque... La, la, remetida, eh, la remetida fue tan fuerte y el armamento que tenían los eh, sicarios y, y el cartel era tan fuerte que el gobierno, vamos a decirlo así, cogió miedo, sí, vamos a decirlo así, cogió miedo y lo soltó, supuestamente para salvar vidas o para preservar vidas. Nosotros lamentamos que en el mundo, a propósito del tema que planteabas ahorita, Amado, eh, sobre la violencia, si se sigan cometiendo actos de esta naturaleza. Una familia mormona que iban en, iba en varios vehículos, incluyendo niños, acribillados a tiros. Qué acción eh, eh, eh, tan, tan macabra, eh, cuánto odio, cuánta maldad en el mundo, pero especialmente en ese país, en México. Y ojalá que las autoridades diseñen un plan para intentar contrarrestar por lo menos esos niveles de violencia. cada rato que aparecen gente descuartizada, y no uno. Sí. Montones de personas, grupos de personas como este, que fueron un total de nueve, incluyendo una familia completa. Lo que pasa es que México ha sido presa del narcotráfico, y esta gente tiene un poder económico que lo convierte en un poder político. Sí. Muy esto, serio, muy grave. Eh... Y lógicamente ellos emplean su poder. Y hacen, ahí hay un estado de anomia, o Así sea, un es. estado sin normas. Y eso, <risa> lógicamente, hay dos México, en realidad. Sí, es una el que pena. Maneja, Así que Anlock, el que maneja el narcotráfico y el que maneja el presidente electo de México. AMLO, An el presidente Juan Manuel López Obrador, mexicano, pierde la batalla contra la delincuencia, contra la violencia y contra el narcotráfico. Cambiando de tema... Eh, voy a entrar en un tema un tanto controversial que sé que a las mujeres no le va a gustar, pero yo no estoy aquí para gustarle a nadie, ni para ni caerle bien a nadie. ¿eh? Ni a las mujeres. Bueno, yo tengo a mi mujer, mi esposa. ¿Tú le gusta a ella? Sí, ya, con eso basta. Resulta que la ley de partidos, y quisiera que los muchachos me coloquen ese artículo para, para, para leerlo conjuntamente con todos nuestros televidentes y la gente que nos sigue a través de las redes sociales, para que ustedes vean. Eh, el problema que tenemos actualmente, sin que nos demos cuenta, resulta que la ley de régimen electoral establece en su artículo 135 o 136. Déjeme ver aquí que se me, se me ahora se me, se me extravió. 136 la equidad de género. Vamos a ver lo que dice esa ley, que es orgánica, ¿eh? Las nominaciones y propuestas de candidaturas a la Cámara de Diputados a las regidurías y vocales, se regirán por el principio de equidad de género, por lo que deberán ser integradas, de acuerdo a lo establecido en la ley de partidos, por no menos de un 40%, ni más de un 60% de hombres y mujeres de la propuesta nacional. Entonces, ah, bueno, pero es igual para todos. Sí, pero hay un problema. Y es que resulta que ahora las mujeres, por ejemplo, en el caso de, de los partidos donde una cantidad de hombres ganó, hay que quitarle los cargos que ganaron para dárselo a las mujeres. Eso es inconstitucional. ¿Por qué? Pero lo mismo pasa donde son más mujeres, hay que quitárselo a ellas para ponerse. Es a los inconstitucional. Hombres. ¿Por qué? Porque el, en la propia constitución, y vamos a ver los artículos, y se viola muchacho, el principio de elección, no, de y elegir. Ad, además de que viola ese principio, ese derecho a elegir, también viola el derecho de igualdad. Porque, ¿qué pasa? Eh, no, pero si hay, ahí no hay igualdad. Si hay 60% de mujeres, entonces no hay igualdad. Porque no, porque... Hay, hay, hay más mujeres por, o viceversa. Sí, pero mira qué es si lo que pasa. es que tenemos que ver Es que tenemos que ver el espíritu. Ha, habla la ley de mínimo 40, máximo 60. Sí, de pero ambos mira qué es lo que pasa. El derecho no. a la igualdad establece que todas las personas nacen libres e iguales ante la ley. Ahí no hace eh, eh, una... Eh, no saca si sí, hombre, mujer, iguales y que reciben la misma protección. Ahora bien, ese mismo artículo en su numeral 4 dice, "La mujer y el hombre son iguales ante la ley y se prohíbe cualquier acto que tenga como objetivo el resultado o resultado menoscabar, anular el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos fundamentales." Y usted tiene derecho a ser elegible y si usted fue elegido, usted no le puede quitar, eh, eh, ya por lo que usted fue electo, para entregárselo a un género cualquiera. Eso hay que eliminarlo. Si no, las mujeres mira. o los hombres, eh, si las mujeres, por ejemplo, no lograron que la mayoría vote por ellos, y no estoy en contra de las mujeres, no si la estoy mujer si no no en contra de las mujeres. La, la no, si las mujeres sí, no logran imagina. que la mayoría vote por ellas para los cargos. Pues ya, pero, pero igual mira, si los hombres no logran que la mayoría oye, vote por mujeres. Ojalá ellos para fuera un el 100% cargo, pues de mujeres, porque eh, ellas han demostrado sí, que son más honradas, ajá, son más honestas en sí, los cargos públicos eh, vea, y tienen mejor desempeño. Sí, óyeme, eso es cierto, mujer, pero vea a San Pedro, ¿eh? vea a San Pedro. ¿Quién es la que está sometida? Una fiscal, es una mujer. Importa, pero vea a Montecristi, ¿quién es la que está sometida? Está bien, una fiscal. Bien, o sea, no podemos eh, cuánto, cogerlo por pues, un Oye, ¿y cuántos ay, hombres no hay? presos claro por sí. cosa, por otro Claro jurito. que sí. A lo que yo me refiero Tú es. No puede comparar dos fiscales sí. con el resto de la población. Pero ese carcelaria, artículo es inconstitucional. Por porque la gente tiene derecho a elegir. Si usted quiere elegir que sean todas mujeres, porque no, sean no, todas mujeres. Pero mujeres. Igual, también, igual también. Igual también. Tienen que, si son todos hombres, porque sean todos hombres, porque ese es el derecho no, hombre, de elección. No, hombre, tú no quieres un misógino. Tú eh, no quieres un misógino. Eh, eh, ese es el derecho de elección. La eso mujer es misoginia. No puede exigir eso que tú cuota. estás planteando es misoginia. La mujer ni el hombre pueden exigir cuota. Tienen que ganársela. No, señor. Tienen que ganársela. Y la, si usted lo no logra convencer a La, la mujer a, a, ha sido, elector, óyeme, usted la perdió. mujer ha sido pisoteada en este sistema, en este régimen. ¿Ya eso cambió? Después, no, la mayoría que están en las universidades cambió. ahora... Sí, Son pero ¿y qué pasa? ¿Qué pasa con los hombres? ¡Se cambió! ¿Pero qué está pasando con los hombres? ¿Qué está pasando? Entonces, ante esa situación... Que se sienten un tanto desplazados, viene la violencia de género. Bueno, por eso es en algunos y, depresivos. Y en depresivo de las se, autoridades. que se, que se sienten que débiles, que no, que no soportan que una mujer lo deje, no, y no. que no soportan que una mujer eh, eh, lo supere. No, eso son hombre, esos eh, eh, depresivos. Mira, eh, yo lamento. La mucho mujer y, y el hombre no deben de exigir cuota, tienen que ganárselas. No. Si, la, si la gente quiere mujeres. Una mujer pisoteada, que, que solamente puede votar a partir de 1940, en este. Y ya eso es pasado. Es bueno, está superado. bien, pasó Pero el mira PRM, todo el tiempo que se esperó Oye, esto el PRM que tiene un lío ahora Muchísimos sobre van a tener que entregar sus cargos Para darse a las mujeres Eso no, eso no es no yo, yo, yo quisiera ver lo que la gente eso dice no sobre derecho. ti Y ese tema en el WhatsApp Vamos a ver, lo para acá porque yo no no leo para leo. Vamos a ver qué dice el Señor, WhatsApp la constitución A es ver clara. si acusan a, de algo A este misógino Dios mío eh, dice ahí Esther Vargas, las multas no son altas ni bajas, solo debemos cumplir la ley, la vida una parte del cuerpo bien. vale más que todo el dinero del mundo ciertamente Esther Vargas escriba todos los días por Mira favor que, que, que eh, bien. el 60 el 13 vamos a dejar eso ahí para Sócrates mañana para que lo lea sí. eh, no lo borras, <ríe> el 1378 y, y si es lamentable lo ocurrido ayer en nuestro ayuntamiento el alcalde eh, y expresidente ex de nuestra sala capitular discutan de esa manera o esa forma ahora bien Miguelín se cree dueño del ayuntamiento, tiene ahí dos décadas y no se retira. Como decía Hipólito, Muy no es malo, malo el puesto, puesto o la silla ahí, Lela. Inés Agustina Tavares, desde San Francisco, vamos a ver, dice, eso da vergüenza que todas las instituciones están corrompidas y solo porque un grupo quiere hacer lo que le da la gana. Eh, pudiera dar vergüenza de que profesionales, entonces, ¿Qué le dejan al que no ha estudiado? Pienso que la sociedad está todos los días más en decadencia. Porque si los que gobiernan no están bien, no pueden dar ejemplo. Denny Pimentel escribe, creo, eh, buenos días, bendiciones para todos. Se les quiere desde Pimentel. Quítenle la rueda delantera a todo el que calibre. Como abogada, ella es abogada. Debo decir que me da vergüenza ese comportamiento del colegio de abogados. No sé qué pasa con mis colegas Creo que debemos guardar la cordura. la cordura Y Yankee de SFM Dice, ¿Cómo puede ser que el alcalde Y un regidor estén dando Este ejemplo al, al pueblo? pueblo? Yo bueno. difiero ahí de algunos televidentes Yo creo que los políticos son El reflejo de la sociedad eh, bueno Nos vemos señores, El Terminamos reflejo de acá. la sociedad, porque la gente quiere venir Hipócrita, decir que son los políticos los malos Pero Entonces, los tú no políticos... quieres que las mujeres gobiernen no, no. No, no, no, que no quiero, sino que se lo gane. Y el, igual el que puesto de la mujer. Oye, ¿Y él no ahí, le están usando poner? a todo ¿Y el pueblo. No le de que puede imponer.